hola en este pequeño tutorial vamos a ver cómo podemos calificar un foro antes que nada cuando lo estemos creando dentro de las configuraciones debemos eh, elegir el tipo de foro puede ser de uso general en el apartado calificaciones elegimos dentro del tipo de consolidación podemos elegir calificación máxima en escala, acá en el tipo elegimos puntuación y en puntuación máxima le damos el valor que queremos asignarle al foro. Lo demás es configuración de uso general para un foro, aquí se pone la vigencia del mismo, o sea, hasta cuándo va a estar disponible y cuando ya los participantes tengan interacciones en este foro, para calificarlo nos basta con ver el tema o interacción que haya puesto un estudiante. Eh, abrimos dicha interacción o tema. Y una vez nos cargue, vamos a observar acá que debajo de la interacción tenemos una opción donde podemos calificar según la puntuación máxima que le dimos en la configuración del foro esto era todo hasta una próxima